Orlando Contreras Orlando González Soto, conocido artísticamente como Orlando Contreras, nació en Palma Soriano, Cuba el 22 de mayo de 1930 y falleció en Medellín, Colombia el 9 de febrero de 1994. Orlando Contreras, quien sus fanáticos llamaron la voz romántica de Cuba. Este cantante cubano fue uno de los más conocidos intérpretes del bolero puro, de aquellos que llegaban a lo más profundo de los sentimientos, especialmente de los que gráficamente se les calificaba como cortas venas, de aquellos despechos que contaban cómo se había perdido un amor, cómo lo traicionado un amigo, cómo el amor de nuestra vida nos abandonaba, que daraba con una pasión personal, sentimental, especial y única. Era rota, sin contemplaciones y ninguna especie. Orlando Contreras, como fue su nombre artístico, se inició cantando en varios grupos musicales de La Habana, entre ellos el tío de Arti Valdés, para luego en 1952 a 1956 actuar en la orquesta de Neno González. En esa orquesta alcanzó cierta popularidad hasta el punto de grabar un disco. Se salió exitoso con muy buena recepción dentro de los amantes de la música romántica. Al tiempo que trabajaba en la orquesta de Neno, también trabajaba en el conjunto casino, para luego convertirse en solista, vista todas las recomendaciones que recibía al respecto, donde se le aconsejaba que lo hiciera porque tenía suficientes condiciones para ello.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 la categoría de Benny Moret, Fernando Álvarez y Orlando Vallejo. Igualmente cantó con el conjunto MusiCuba y en septiembre de 1965 se embarcó hacia Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades y para ampliar sus horizontes como artista, pues la situación económica así lo requería. usted por esto es que se dice que Orlando Contreras le quedó gustando el mar ya que entre 1966 y 1970 fue contratada para actuar en un barco turístico de bandera portuguesa, pero sin abandonar las grabaciones y los contratos que había suscrito con las disqueras.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 del centro de la ciudad, quienes los convirtieron en ídolos y sus preferidos para desahogar sus despechos. Allí tuve la oportunidad de grabar junto a la afamada orquesta Foucault y sus tesos, con gran satisfacción para los fanáticos del bolero. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.